Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley y estamos en el módulo número 5 del curso gratuito Quiero emprender por dónde empiezo. A lo largo de este curso te he ido enseñando toda mi experiencia como emprendedora digital. Te he contado cómo he creado mi negocio desde cero y todavía quedan otros 5 módulos en los que voy a seguir compartiendo contigo toda mi experiencia, todo lo que he aprendido a lo largo de estos años con, como digo siempre, mis aciertos y mis errores. Cuando comencé no tenía ningún tipo de recurso, no tenía dinero y tampoco tenía nadie a quien preguntarle cómo comenzar con un negocio digital así que fui aprendiendo un poco a los tropiezos, hubo decisiones que han estado acertadas otras decisiones que han retrasado un poco mi camino y no quiero que eso te suceda a ti, quiero que tú sí tengas una hoja de ruta para crear tu negocio digital y es lo que estoy compartiendo contigo a lo largo de este curso que he llamado Quiero emprender por dónde empiezo. Así me sentía yo cuando comencé. Me preguntaba por dónde empiezo, qué es lo primero que tengo que hacer, cómo puedo hacer funcionar mi negocio y lo he logrado a lo largo de, como te digo, los tropiezos, los errores, los aciertos, las buenas decisiones y las malas decisiones que he ido tomando. Todo me ha dejado un aprendizaje y ahora lo quiero compartir contigo en este curso de mi canal de youtube si aún no has visto los anteriores módulos te recomiendo que lo hagas es muy importante que sigas este curso paso a paso hoy vamos a hablar de la importancia de trabajar tus redes sociales y también de la importancia de tener visibilidad y cómo crear esa estrategia para tener esa visibilidad. Pero antes de que hablemos de ello, te recomiendo, como te dije antes, que veas los anteriores vídeos de este curso. Para ello te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que vayas a verlos y una vez que los veas, sí, vuelve a este vídeo. También te recomiendo que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos que publico cada semana. Quiero que seas el primero en enterarte que hay un nuevo vídeo aquí en mi canal y que puedas venir a verlo y que no se te pase, que con el día a día se nos van olvidando las cosas que tenemos que hacer. Ahora sí, dicho esto, comencemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este quinto módulo de lo que vamos a hablar es de la importancia de que tengas presencia digital y también te voy a enseñar cómo crear una estrategia en redes sociales. Cuando comenzamos con un emprendimiento, necesitamos visibilidad, necesitamos que las personas nos vean, sepan quiénes somos, sepan que existimos. Tenemos que comunicar nuestro mensaje, que las personas sepan qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y que nosotros somos una solución para ese problema en concreto que estamos resolviendo y que esa persona, que ese cliente ideal al que nos dirigimos tiene y necesita resolver. Por eso es tan importante que tengamos visibilidad, que tengamos presencia digital. Hoy en día las redes sociales y todos los medios digitales nos ofrecen la posibilidad de llegar a millones y millones de personas que están en las redes sociales, que están buscando información, que tienen unos problemas en concretos y ahí podemos estar nosotros para aportarles valor, para ayudarlos, para mostrarles quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, contarle nuestros valores, contarle nuestra historia de marca, contarle que somos personas que queremos ayudarlos y que tenemos una propuesta de valor diseñada específicamente para resolver ese problema que tienen y que podrían quitarse si trabajan con nosotros, si nos compran nuestro servicio o nuestro producto o bien sea, y tenemos que... Eh, enseñárselo tenemos que contárselo de alguna forma. Por eso es tan importante que tengamos presencia digital. Cuando hablo de presencia digital me refiero a tener nuestra página web, a trabajar nuestras redes sociales, a trabajar eh, también, por ejemplo, en el caso de que seas un negocio local, que también es una red social, que puedas trabajar una ficha de Google My Business y que las personas te puedan encontrar dentro de Google Maps, ¿sí? que puedan verte, que sepan que existes, porque si no... No eh, pueden comprarte, si no te conocen, si no saben quién eres, si no saben a dónde estás, si no saben qué, qué es lo que haces, no te pueden comprar. Hoy en día tener eh, internet, tener acceso a las redes sociales nos facilita muchísimo el camino porque nos da la opción de tener una visibilidad que antes era impensable tener. Hoy en día tú le puedes vender a todas las personas de tu país, incluso del mundo, gracias a a internet. Antes nos teníamos que limitar a venderla a las personas que teníamos dentro de nuestro, de nuestro barrio. De todas formas, con esto lo que te quiero decir es que eh, tú también tienes que enfocarte en un público en concreto. ¿sí? Yo siempre hablo de la importancia de tener presencia digital porque nos ayuda a llegar a todo el mundo, pero eso no significa que tu cliente ideal vaya a ser todo el mundo. De hecho, es un error que cometemos muchas veces pensar que porque tenemos acceso a internet y que podemos llegar a la otra punta del mundo, esa persona también va a ser parte de nuestro cliente ideal. Si te compra, perfecto, pero no tienes que estar pensando en que todo el mundo es tu cliente ideal. Tienes que ir a un segmento, a un nicho en concreto al que te vas a dirigir y al que vas a dirigir el mensaje que vas a eh, plantear a través de tus redes sociales y que vas a difundir a través de tu contenido, ¿sí? Porque si no, estamos hablándole a todo el mundo y eso realmente hace que no lleguemos a nadie, que no conectemos con nadie porque nuestro mensaje es tan eh, general y va para todos que al final termina por no conectar con nadie, ¿sí? Así que esto es muy importante y por esto es tan importante que tengamos una presencia digital. Hoy en día las personas antes de pasar a la compra eh, analizan dentro de redes sociales, buscan dentro de Google, buscan información para saber a dónde hay una empresa que resuelva ese problema que ellos tienen, qué opinan otras personas sobre eh, determinado producto o determinado servicio, qué eh, empresas les aportan valor o no para eh, poder resolver un conflicto, incluso hay situaciones en donde hay perfiles de clientes que ni siquiera conocen el problema que tienen y no saben que hay una solución y ahí puedes estar tú para mostrarles que ese problema que ellos tienen lo puedes resolver tú con tu producto o con tu servicio, ¿sí? Entonces, por eso es tan, pero tan importante que trabajemos nuestra marca, que tengamos presencia digital, nos ha demostrado toda la situación que hemos estado viviendo con la pandemia, que es importante que estemos en redes sociales y que trabajemos en esas redes. Que no las llevemos abandonadas, creemos dos o tres contenidos, subamos algo cada tanto, sino que tengamos una estrategia y que aportemos valor y aportemos contenido y generemos una comunidad que... Está interesada en lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿sí? Por eso es que insisto tanto en la importancia de trabajar nuestra presencia digital. Ahora, segundo punto, ¿cómo vamos a hacerlo? Es importante que todo lo que hagamos dentro de redes sociales, dentro de nuestra página web, dentro de nuestra campaña de email marketing, todo lo hagamos de forma estratégica, ¿sí? Yo lo que te recomiendo es que crees una estrategia omnicanal. Con esto me refiero a no pongas todos los huevos, como dicen por ahí, como dice el dicho, en la misma cesta. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, estás trabajando tu cuenta de Instagram, esa no sea tu única red social ni tu única fuente de tráfico digital. Que tengas también una página web, un lead magnet para atraer a las personas que te dejen su correo que puedas hacer campañas de email marketing para ir fidelizando a esa audiencia que tengas una web como dije antes para mostrar tus productos o tus servicios tu catálogo o lo que sea y que la gente sepa cómo puede trabajar contigo que tengas también un blog en donde puedas ir nutriendo a tu audiencia que tengas eh, tu cuenta de Instagram en donde vas aportando contenido de, contenido de valor que tengas un canal de, de YouTube por ejemplo si tu cliente está en, en YouTube o que estés en otras redes si tu cliente está, por ejemplo, en, en Facebook, en Twitter. Eh, que trabajes tu cuenta de LinkedIn si también tu cliente está eh, ahí. Que crees un grupo privado de Telegram. Yo, por ejemplo, tengo un grupo privado dentro de Telegram en donde también voy fidelizando a mi audiencia. Eso es crear una estrategia omnicanal. A ver, con esto no te quiero decir que tienes que hacer absolutamente todo lo que te he mencionado. Pero sí que puedes elegir... Tres redes sociales o tres medios para comunicarte de manera digital, para tener presencia digital y comunicarte con tu audiencia e ir nutriéndolos con contenido de valor. Hoy en día la estrategia que funciona es el marketing de contenidos que implica hacer contenido, contenido que sea de muchísimo valor, para ir nutriendo a tu audiencia e ir explicándole aquello en lo que tú eres un referente, para ir transformándote en realidad en un referente dentro de su mente. Para que las personas cuando piensen en... Bueno, quiero buscar a un community manager. Se acuerden que Cecilia Birley, por ejemplo, es community manager porque ha estado dándole consejos sobre redes sociales, sobre Instagram, sobre cómo emprender, sobre cómo hacer esto, sobre cómo tener presencia digital, etcétera, etcétera. De esa forma tú estás nutriendo a tu audiencia, le estás contando eh, qué es lo que tú haces y además los estás ayudando a resolver su problema. Y en el momento en el que tenga que contratar a una persona, van a pensar en ti. En el momento en el que alguien tenga que buscar a un community manager, a una persona que le lleve sus redes sociales, a una persona que lo ayude a diseñar su estrategia digital, si sabe que Cecilia Birli habla sobre esto y lo ha estado ayudando, y le ha estado nutriendo y lo ha estado aportando contenido de valor, va a preguntarme a mí si puede trabajar o no conmigo, o qué opciones le doy, etcétera, etcétera, ¿sí? estaré dentro de su mente, dentro de la mente de esa persona como una referente para esa área en concreta, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de ser un referente y eso es lo mismo que tú tienes que lograr a través de todo el contenido que vas generando en tus redes sociales. Eso sí, todo ese contenido que sea, tiene que ser estratégico, siempre insisto en lo mismo, todo lo que hagas lo tienes que hacer de forma estratégica, no se trata de ir improvisando, sino de ir creando el contenido que tu audiencia te va pidiendo, que le aporta valor a tu audiencia y también que vaya en función de lo que tú vas a querer ir vendiendo en determinadas épocas, en determinados momentos de tu marca. Habrá momentos en los que te interesa potenciar un servicio o un producto más en concreto, en otros momentos te interesará otra cosa, en otros momentos te interesará Crear un contenido para analizar si tu audiencia está interesada en el lanzamiento de algún otro tipo de servicio que tengas en mente o de producto que tengas en mente. Por lo tanto, todo el contenido lo tienes que crear de esa forma. Si quieres saber más sobre cómo crear contenido de forma sencilla y estratégica, también te recomiendo que vayas a el área de recursos de mi página web, virloes barra recursos, que tienes un ebook en donde te enseño cómo crear contenidos que vendan, contenidos de forma estratégica y hacerlo de forma rápida y sencilla, sin que se te vaya toda la vida en crear contenido que sé que lleva mucho tiempo. Ve a mi área de recursos, como te he dicho, en virlo.es y descárgate este ebook porque te va a ayudar muchísimo. Recuerda, todo lo que hagas en redes sociales tiene que ser de forma estratégica y también recuerda que no se trata solamente de crear un contenido de mucho valor, publicarlo y olvidarme. Tienes que hacer también una tarea de difusión y de generar interacción. Tú tienes que generar la conversación dentro de tus redes sociales. Tienes que hacer que las personas quieran venir a comentarte. Tienes que estar pendiente de responder. Tienes que estar pendiente de atender a sus mensajes privados. Tienes que estar pendiente de las dudas que puedan tener y de las ideas que te puedan ir aportando para ir creando nuevos contenidos. De formar tú también parte de sus comunidades. No solamente esperar a que, bueno, yo he publicado y aquí me quedo a esperar a que la gente me venga a llenar de comentarios no se trata de eso tú también tienes que tomar acción tienes que decidir salir a hacer comentarios en distintas cuentas a generar interacción a buscar clientes a buscar colaboraciones a crear nuevas sinergias a hacer directos a aportar valor en definitiva todo ese conjunto es aportar valor, ¿sí? No puedes esperar que por subir uno o dos posts a la semana o tres posts o cinco posts a la semana, da igual la cantidad de posts, Simplemente ya con eso comiences a generar ventas a través de tus redes sociales. Puede suceder, sí, quizás tu producto tiene, es una oferta tan irresistible que bueno la, a las personas no les importa. Pero lo cierto es que eh, la mayoría de veces lo que sucede es que tenemos que aportar valor, que tenemos que dar un poquito más, que tenemos que interactuar. Si lo que estamos buscando es crear una comunidad y no solamente personas que vengan, nos sigan, luego nos dejen de seguir o vengan, nos sigan, nos compren y no encuentren nada más dentro de nuestra cuenta, eh, lo que tenemos que hacer es aportar valor. Estamos buscando crear una comunidad. No nos sirve de nada, de nada, de nada acumular seguidores porque sí y olvidarnos, ¿sí? Así que es importante que también hagas este trabajo y que tengas en cuenta que trabajar tu marca, trabajar tu presencia digital es parte de las obligaciones de tu marca, de tu empresa, de tu negocio, ¿sí? No se trata de, bueno, eh, cuando puedo publico y cuando no puedo, no publico, sino que se trata también de organizarte y que esto sea una parte fundamental. Recuerda, como te dije al principio, necesitas visibilidad, necesitas llegar a personas, que las personas te conozcan. Así que esta es una parte importante, tan importante como gestionar la parte financiera de tu negocio cómo eh, crear alianzas, eh, nuevos contactos y vender, cómo atender a tus clientes, es también trabajar tus redes sociales, trabajar toda tu presencia digital. Sí, Es muy, pero muy importante porque esta es la forma a través de la que puedes llegar a un nuevo público y por lo tanto generar más ventas, hacer que tu negocio funcione y que vaya creciendo. Así que no lo dejes de lado, destina también un tiempo dentro de tu agenda para hacerlo, de la forma que mejor te convenga a ti, que mejor eh, te puedas organizar. Trabajando una hora al día en tus redes sociales cada día. Eh, bloqueando un día dentro de tu agenda para organizar todo el contenido y tenerlo y programarlo y olvidarte como tú quieras. Bueno, olvidarte, como he dicho antes, eh, entre comillas. Por más que programes el contenido, no tienes que olvidarte. Sabes que siempre hay una parte de interacción que tenemos que estar haciendo, de crecimiento de comunidad, que tenemos que estar haciendo, de contestar mensajes, de escuchar a nuestra audiencia, porque es nuestra audiencia la que nos va a ir dando el feedback y, y vamos a saber si vamos por buen camino o no y la que también nos va a hacer crecer y por lo tanto llegar a más personas. Céntrate en ello, en conseguir esa visibilidad, en destacar en las redes sociales y en aprovechar el potencial inmenso que tienen para ayudarnos a llegar a nuestro cliente ideal y a muchísimas, muchísimas personas, ¿sí? Así que eh, te reto a que hoy mismo, si no lo estás haciendo, comiences a trabajar tu marca, comiences también a mostrarte y a humanizar tu marca y a mostrar quién eres, que la gente te vea, que sepa quién está detrás de tu marca, ¿sí? Una de las preguntas que me suelen hacer muchísimo es, bueno, Cecilia, ¿cómo trabajo mi marca? ¿Trabajo con una marca personal o una marca empresarial? Lo cierto es que el tema es bastante amplio y me encantará responderte en el módulo número 6, que es el próximo vídeo el que tendrás el próximo martes aquí en mi canal de YouTube, en donde te voy a contestar cuál es mi opinión sobre si es mejor trabajar con una marca personal o una marca empresarial. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo, pero antes no olvides suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los contenidos. ¡Chao, chao!